No, hay una cosa que no. yo tengo muy clara, si eres diseñador tienes que aprender código, sí o sí, no te queda otra. De hecho, si eres abogado tienes que aprender código, deberías aprender código, si eres cocinero deberías aprender código, yo creo que todo el mundo debería aprender <risa> código, no, lo digo muy en serio, creo que todo el mundo sí, sí, debería aprender sí, código, debería sí, darte yo. la escuela, en primer grado lo primero que deberías decir después de leer es código. Entonces... El, no no tienes que ser un, un diseñador que no sabe código, no tiene que meterse en la web, no debería meterse en la web, no sabe cómo se comporta la web. Quédate en el papel, porque mm. no vas a tener idea de lo que estás haciendo en la web. Aprendes código y un diseñador que sabe código es lo más potente que hay. Es lo más increíble que hay, o sea, una persona que sepa conjugar atmósferas tipográficas, como eh, colores, atmósferas, perdón, de diseño, como colores, tipografías, eh, espacios, eh, yo qué sé, eh, cómo se dice, eh, relaciones, relaciones. relaciones. Eh, todo eso, o sea, Golden Radio, todo eso, y que encima sepa codearlo, ese tío es Dios. O sea, y, y no es que sea, no es que sea Dios debería ser lo normal pero muy poca gente lo hace muy poca y la gente que haga así tiene trabajo seguro o donde sea que esté